Canal de Twitch de Onda Canaria. Soy David Rodríguez, responsable de la división de motocicleta y hoy me acompaña mi compañero Dailo Sainz, jefe de ventas para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ex -piloto. Este canal tiene como objetivo hablar del mundo del motor, del motor sport, de la motocicleta y del automóvil. ¿Y quién mejor que un ex -piloto para que hoy nos ayude a debatir y a comentar lo que es el inicio del campeonato de MotoGP? ¿Qué tal, Dairo? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, David. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues nada, sí, aquí estamos hoy para charlar un poquito del de mundo del motor, como bien has dicho, del campeonato que ha iniciado. Teníamos muchas ganas y estábamos ahí expectantes a, a ver qué, qué pasaba en esta primera carrera. La verdad que sí, había mucho, mucha incertidumbre ¿no? con la pretemporada, con Mar Márquez, se recuperaba los test previos ¿no? al inicio... La Ducati, la aerodinámica, muchos cambios internos en, en Honda, gente proveniente de, de, de Suzuki, ¿no? tanto los pilotos así como en la, parte de, en la parte técnica o dentro del box. Y yo, particularmente, tenía unas expectativas, una visión de lo que iba a ser el arranque de la temporada de la carrera, hablando de la categoría reina de MotoGP. Eh, no apostábamos por en este caso por mar que los previos no, al, al, al viernes eh, y sorpresa, viernes y, y sábado ya luego el domingo fue otra cosa pero bueno sí así es, llevaban toda la pretemporada trabajando para, para estar lo más antes posible pero es verdad que siempre estaban ahí a medio segundito ¿no? de, de esas marcas europeas que han trabajado muchísimo y, y vemos que ya no es solo Ducati ¿no? sino que Aprilia está adelante, la vemos ATM. KTM que también llega que esas marcas europeas trabajan, pues la verdad que bastante bien, han trabajado sí. mucho a aerodinámica y, y bueno, ha sido un poco la sorpresa ver tanta variedad de marcas entre las primeras posiciones. Sí. Sí. Hablando de esa de pretemporada y de trabajo, cuéntanos un poco tu, tu experiencia ¿no? como expiloto, qué tan importante es la pretemporada, el, el tener un piloto de prueba, alguien que se dedique solo a realizar tex, mucho se ha hablado de Honda del basculante de Kalex, de Mark en los últimos test que prácticamente se dedicó a probar cosas, probar y probar y probar y por qué la importancia ¿no? de, de, eso, de esas pruebas. Pues es que la competición realmente tiene restricciones a los pilotos a la hora de, de hacer test o de hacer pruebas y, y en este caso todas las fábricas tienen pues su equipo de pruebas ¿no? con, con piloto, pilotos o ex pilotos con mucha experiencia que están trabajando ahí continuamente, los pilotos de MotoGP ya con veintitantas carreras que tienen en el calendario, más esas restricciones no les permite estar subidos en, en esa moto de competición tanto tiempo, entonces de ahí la importancia de tener un buen equipo de pruebas y un equipo de, de, de desarrollo ¿no? y en este caso pues vemos que todas las marcas tienen grandes pilotos como ha sido bueno el caso de KTM que ha fichado hace unos años a Dani Pedrosa y se están viendo los frutos ¿no? de, de, de todo ese trabajo que, que hay detrás. Y no, no, no solo, corrígeme si me equivoco, ¿no? la importancia ya de los T, tal vez hace años era importante un motor, eh, suspensiones, entran en juego ahora otros actores, electrónica, aerodinámica... La respuesta, ¿no? que lo que el piloto traslada al jefe de mecánico, al ingeniero del box, llevarlo a una fábrica, una fábrica con cultura japonesa, donde la búsqueda mejora, con, continua, Esto ¿no? es todo mucho más lento, los europeos son más de acción, reacción, quitar, poner, copiar... ¿no? Sí, es que el buen trabajo del piloto, que no solo pilotar una moto, sino transmitir bien a los ingenieros, en este caso, ¿no? ingenieros, al equipo, y en, ese, en este caso actuar rápidamente para, para poder probar, cuanto más material se pueda probar, pues, pues mejor, ¿no? Para descartar o en este caso acertar eh, en hacer vueltas eh, vueltas rápidas y un ritmo de carrera que te pueda permitir que hacer una moto dócil, una moto llevable y todo eso, el piloto tiene que saber transmitir al equipo de ingenieros, en este caso mecánicos, y ellos a su vez a la fábrica, ¿no? Eh, sí que se comentaba pues, en los últimos años que las fábricas japonesas que ya no solo Honda, Yamaha también pues tardaban más en ejecutar esa idea que tiene un piloto, esa mejora que, que en este caso los europeos ¿no? que, que... Y, a, y a eso que comentas otros hándicap, eh, Ducati pasaba de tener dos, cuatro motos ocho en la parrilla que son ocho eh, pilotos probadores, ocho Ocho test, ocho resultados, sí. porque cada moto, cada piloto te arroja más datos mucho más fácil que las japonesas. Yamaha dos motos, Honda cuatro motos y ya Aprilia está ahí. Para Colmo Ducati, en que son mucho más rápidos, ¿no? Tienen muchos más pilotos. El tener solamente dos o cuatro pilotos, en el caso de Yamaha y de, y de Honda, Todavía pues lo pone más difícil, ¿no? Es un debate que hay entre todos los aficionados y en, y en el propio campeonato, ¿no? Que, que por qué no hay pues una igualdad en cuanto a unidades de, de marcas en pista. Eh, pues seguro que teniendo ocho motos con ocho pilotos, estilos diferentes y tal, pues han podido avanzar mucho más que las demás marcas y eso se está viendo hoy en día en los resultados, ¿no? No sé si es justo o no, pero vamos, que, que ahí está, tienen los resultados y, y bueno, es una cosa de campeonato de, o de marcas o de apuestas por el por los fabricantes. Eh, el que no haya más pilotos en un box o más pilotos en otro equipos como puede ser llamada Honda, ¿es un problema de cantera? ¿No hay generación o no hay cantera? O... No, no creo que sea. No sabemos exactamente el por qué, pero bueno, yo imagino que es por puntos de vista de, de la fábrica o de mercado patrocinio. o patrocinio. Eh, bueno, cantera, pues sí hay, ¿no? Eh, la, la cantera en estos últimos años es verdad que teníamos una cantera en España muy amplia, pero ya últimamente se ve que se ha trabajado en los demás países, ¿no? En Europa, por ejemplo. Italia tiene pilotos ahora muy fuertes y de ahí se está trasladando Francia, Alemania, todo sí, eh, vienen ya. desde niños ya pisando fuerte y no solo aquí, sino que te comentaba antes que en Asia también eh, hay escuelas muy potentes, hay patrocinadores y se está potenciando eh, la cantera. De, de eso sabes tú algo, ¿no?, porque también llevas en los últimos años haciendo algo bien en Canarias, pero lo que quería reforzar, a lo que comenta tenemos el ejemplo, ¿no?, de Cuartararo, que prácticamente sus padres apostaron, dejaron todo en Francia para mudarse a, a, a España, ¿no?, a la península, sarco sí. Zarco, e incluso pilotos ahora jóvenes que vienen apuntando en Moto3, Diogo Moreira, sí, sí. o pilotos que ya... Eh, España era la, pues, donde mejor se formaba el motociclismo desde, eh, en los últimos años o desde la época de Stones se decía, ¿no? Stonehenge desde Australia se, se trasladó a Barcelona a vivir, ya hacía vida en España, porque es verdad que tenemos el mayor número de circuitos y el clima eh, permite, pues, estar más tiempo encima de la moto, hacer más test y tal. Más horas de luz. Sí. Exactamente. Eh, pero ahora, ya, ya te digo, eh, bueno, desde MotoGP, el, el propio organizador ha impulsado una serie de, de copas, eh, monomarcas, que son las fin series que se llaman, que están hoy en día en todos los países. Eh, bueno, aquí desde Canarias eh, tenemos un piloto que, que está inscrito este año, este fin de semana fue la primera prueba, eh, y eso está en todos los países, las motos son totalmente iguales, no, no se puede tocar la moto, eh, pues, con una edad y, y luego los tres primeros de cada campeonato de cada país van a una final y esos dos tres primeros pilotos tienen, tienen premio en este caso que serán becados para, para continuar continuar con su carrera deportiva. Y eso no sería posible sin la ayuda de federaciones, organismos, instituciones oficiales, me imagino, no solo ya el apoyo o el presupuesto que ponen muchos de los padres, ¿no?, que se llegan a hipotecar incluso para que sus hijos sí. hagan una temporada y muchos no llegan ni siquiera, digo ni siquiera que no es menos preciable una categoría como un Moto3, ¿no? No, no, es muy difícil porque los gastos son, bueno, eh, grandísimos. Pero en este caso, este tipo de copas eh, va subvencionada a través de, como te digo, bien MotoGP, eh, federaciones internacionales, eh, federaciones nacionales y están detrás varios patrocinadores que también están empujando esto, ¿no? eh, Luego hay dos vías, como todos conocemos, un niño va al campeonato de mini velocidad que se llama, de ahí da un salto al campeonato de España, que en este caso hay dos, el campeonato de España o, o, o el FIM. Y, y luego de ahí se intenta dar el salto a lo que es la Talent Camp, que es la, la Copa Red Bull que va una parte del campeonato junto a MotoGP y de ahí es donde estamos viendo los pilotos que destacan como el caso de Pedro Acosta que también... exactamente, toda esta gente viene de, de, de esa escuela, ¿no? de la Talent Camp. y luego hay otro camino que es el Superbike ¿no? vemos que el Superbike ahora mismo los pilotos también están en Super Sport 300 que hay grandes pilotos conocidos míos que han ido a la Talent Cup y luego campeones de España incluso y no terminan de destacar en, en esas categorías. ¿no? Es, es un poco complicado. Y luego tenemos el otro caso vemos ¿eh? un piloto que viene de Superbike, de Super Sport en el caso Manu González que este fin de semana lo ha hecho muy bien en, en Moto2 no, Quinto eh, creo. Quinto sí, exactamente y es un piloto que viene de, de este lado de, del motociclismo ¿no? que es como dos el, caminos de la otra cara. sí Sí, dos caminos diferentes muy bien. Eh, ¿Cuál es la situación actual del motociclismo en Canarias? El viernes pasado tuve la fortuna de acudir a la, a la gala, a la entrega de trofeos en aquí en la provincia de, de las Palmas de, de Gran Canaria, un campeonato, una copa también eh, de féminas, lo ideal sería que no hubiera féminas, o si no fuera un único campeonato donde hubiera participación, pues, pues como, como de hombre, no Puedo distinguir eso. Y con muchos pilotos jóvenes también, eh, como comentábamos antes, tú particularmente con tu escuela y el apoyo de la federación, se está haciendo un trabajo. Sí, apoyo. El, a ver el, el motociclismo en Canarias, bueno, en, en la provincia de Gran Canaria lleva unos años sin, sin federación en este caso, que se hacía otro tipo de carrera. Y hace dos años, bueno, que se está trabajando ya con la federación, ahí Marcos ha sido elegido presidente y está trabajando en los diferentes campeonatos, ¿no? En cuanto a la velocidad, nosotros hemos hecho un proyecto de una escuela infantil eh, en 2020 que justo nos cogió con la pandemia eh, y, y esto. Ahora mismo, pues la tenemos ahí un poco parada porque no tenemos lugares donde, donde iniciar a, a, a este niño en este caso. Luego sí podemos ir a pistas tipo karting y tal. Entonces ahí lo tenemos un poco complicado, pero estamos trabajando para que esa escuela continúe. Eh, hemos sacado varios pilotos y hay varios pilotos que están participando en el Campeonato de España también, que han, que han venido a la escuela, y, y queremos seguir fomentando este, este, este campeonato y esta, y esta escuela ¿no? tanto en Tenerife como en la provincia de Gran Canaria luego está el Campeonato de Velocidad se ha hecho federado el último año ha tenido gran aceptación, con varias categorías, Super Sport eh, Super Bike, y el Campeonato de Féminas, ¿no? eh, entonces vemos que, que cada día hay más inscritos se hace una publicidad buena el campeonato está funcionando muy bien y luego está la categoría el trial igual que hablábamos que en, en Gran Canaria hay muchos más inscritos que en Tenerife también se está intentando hacer alguna prueba en Tenerife motocross, una modalidad que tiene muchísimas licencias actualmente en Canarias muchos portentos, ¿no? muchos jóvenes pilotos sí. hay caso nuestro piloto Bruno Darias también con también. En, en el campeonato de, de España José okay. Hernández del canal factory también están saliendo muchos niños al campeonato de España que eso es de valorar se ha hecho un gran trabajo eh, por parte de Motoclub de federaciones sobre todo los esfuerzos familiares que ya comentábamos y nos queda pues el campeonato de Enduro ¿no? que también lleva un auge y, un, y, y bueno tiene muchísima expectación este campeonato ¿no? diferentes categorías eh, y el campeonato tiene bastantes inscritos, eh, van por el resto de las islas donde no llegan otros campeonatos como es La Palma, Fuerteventura, o sea que eh, está muy bien. Yo creo que el motociclismo en Canarias es cosa de, de ir pues, colocando cada cosa en su sitio y ten, seguro que nos llegan muy buenos años. Eh, cuando comentas colocando yo creo que es importante ¿no? mencionar o destacar que sin el apoyo, el, el... El estar arropado bajo la federación, un motoclub, está federado, es muy difícil cada vez, ¿no? Antes se hacía un poco más de forma eh, aleatoria o esos campeonatos que no estaban bajo el paraguas, siguiendo un... un una normativa, un campeonato fin, una... no, es importantísimo. A ver, eso. siempre cualquier campeonato, en este caso de motociclismo o en otros deportes también, lo ideal es que el campeonato sea federado, lo ideal, yo para mí es la única manera que, que existe, un campeonato federado. Eh, tienes una, un, bueno, un apoyo de una federación española con unos reglamentos, con unos seguros, que en el caso del motociclismo, eh, bueno, pues que son deportes al final un poco de riesgo, ¿no? Eh, tienes seguro muy muy bueno en los que te puede cubrir cualquier lesión cualquier tipo de caída y, y bueno, seguir trabajando en, en, en esa línea ¿no? de, de, de las federaciones, pruebas federadas y, y bueno, que los motocruces vean implicados, las marcas eh. Muy bien, muy bien eh, algo más que aportar o comentar que quieras de la, lo que es cantera o escuela o pasando directo a, a lo que es el resumen o el inicio del campeonato un poco contar eh, me gustaría que nos comentaras un poco, habláramos de, en este caso, de la primera prueba, el circuito, Portimao, ¿no? El circuito... Pues Portimao, yo no he rodado en Portimao, mire que me han invitado unos amigos y tal. no he tenido la oportunidad de, de rodar, pero sí que tengo compañeros o, o amigos que ruedan mucho por allí y dicen que es como la montaña rusa del, del campeonato. Lo que fue el fin de semana fue, fue, un, fue una montaña rusa, ¿no? Sí. Tuvimos ahí también... Entonces es un circuito muy técnico con cambios de rasantes, con curvas que están peraltadas tanto en el sentido de la curva como no, entonces eh, hay que trabajar muchísimo en este tipo de circuitos para, para poner la moto a punto, para rodar rápido y bueno, veíamos que los equipos que trabajaron bien los test hace unas semanas pues ya venían ahí con... Esa era una de las preguntas que te tenía porque... Eh, los bueno, las expectativas que nos hacíamos o la esperanza, ¿no? Por ejemplo, Márquez Mar comentaba y eh, muchos pilotos que esta primera carrera no es una toma real de dónde van a estar durante el resto del campeonato, porque unas semanas previas todos los equipos y todos los pilotos rodaron muchísimo y ya era, lo veíamos, ¿no? Entrenamiento, cual y récord, y récord, y récord. Eh, Moto 2, casi que Pedro Costa las últimas vueltas rodando ahí también a límite de récord, donde los pilotos tienen muchas, muchas... Traía mucha experiencia, mucho rodaje de, lo, de sí, los... Sí, sí, sí. Habían trabajado muchísimo en toda la puesta a punto, relaciones, suspensiones, electrónica. Venían con el trabajo hecho, que, que decimos, ¿no? O sea, que venían a hacer el tiempo según pues, el clima, la temperatura, elegir el neumático y tal, pero ya tenían bastante trabajo adelantado. Seguramente que esta semana que se van a Argentina, ahí sea... Un termómetro de dónde sí, puede sí, estar cada uno. totalmente diferente, mucho sí, más también. planos, curvas largas, ¿no? sí. mucho más tiempo inclinado. Entonces ahí se va a ver bien dónde puede estar cada piloto más en un sitio real. Sí. Muy bien, pues comentar ¿no? eh, lo importante de, de las categorías pequeñas. Comentábamos, ¿no? veíamos esto de, lo de la, las canteras, pilotos como David Muñoz, que también viene de de esas escuelas, sevillano ahí al final peleando con Dani Holgado Diogo Moreira, una carrera de moto 3 que es eh, pues tal como lleva, nos tiene acostumbrados los últimos años muy remufo, muy todo en pelotón, la importancia del peso, el piloto que se convierte casi más que en un jockey ¿no? de, de un jinete de, de un caballo pues igualmente en los últimos años vemos que las categorías bueno, como son los motores eh, presentados o limitados, vemos que hay una igualdad mecánica muy grande. Entonces ahí está la, la aerodinámica, en este caso o, o muy bien se ve el pilotaje, ¿no? eh, el valor que, que de cada piloto, un paso por curva muy rápido, una, una Moto3 tiene un, un paso por curva espectacular. Y toda esta gente que viene de, de, de esas canteras ¿no? de campeonatos de España, italianos o bueno, cualquier eh, campeonato, eh, pasan por la Talent Cup, que ya se conocen un poco los circuitos y tal, y pilotos nuevos que llegan y están en en, y, y en esa categoría 5. prácticamente es muy de tú a tú, de dice, hablando coloquialmente de dice el cobre, de pelea, de ir al, a la milésima, al segundo... Muchas carreras se llegan. La otro, está muy, sí, son sí, muy, muy, muy muy iguales y ahí eh, Llegan muchas carreras, 10 pilotos peleando hasta la última vuelta, última curva, por, por, por, por, por conseguir un podio. O sea que son categorías muy luchadas y, y muy bonitas las carreras de ver también. Sí, luego tenemos el paso a lo que fue Moto2, moto ¿no? Yo te quería comentar un poco, eh, lo hablábamos fuera mientras almorzábamos, eh, hace años, tu época, un piloto de 125, 2,5, 500, lo que es talla físico, el ejemplo de Pedrosa, eh, no era o no afectaba tanto aquí en, en Moto3. Eh, como comentaba anteriormente, tienes que buscar al final alguien muy flaco que entre dentro de la moto muy ligero ya cuando pasa moto 2 ese joven adolescente con 15 16 años empieza a desarrollarse a crecer ya no cabe dentro de la moto no cabe dentro del carenado parece que es un piloto que no no encaja y sin embargo cuando nos vamos a la categoría reina motos por ejemplo de man márquez de bueno cuartararo de, bueno todos los pilotos de la parrilla prácticamente parecen gladiadores ahora la parte física sí. es muy muy importante con motos velocidades en torno a cerca de los 350, 360, una frenada a esa velocidad, ¿qué demanda físicamente? El cambio viene un poco todo, bueno, desde que hubo el cambio ese de motor, del dos tiempos al cuatro tiempos, ¿no? El motor de cuatro tiempos es un motor más pesado, eh, actualmente motos que tienen muchísima más potencia, eh, más inercias, entonces se trabaja mucho pues, eso, en la aerodinámica de la moto, en la electrónica, ¿no? Para controlar esa potencia. Y los pilotos, como bien dices, en el físico, ¿no? Eh, vemos que un piloto de Moto3 pues tiene unas características físicas que cuando cambia a Moto2 no le valen. Es como, Exacto. oye, necesito 6 kilos de más o 8 kilos de más. Yo creo que escuchaba que Acosta había subido, bueno, no, no, no sé muy bien, pero como 12, sí. 12 kilos, ¿no? Porque necesitas físico ya para, para llevar esta moto, ya en motos de juego, pues, ni te digo, porque ya vemos que son atletas de, de gimnasio. Sí, el soportar, como comentábamos, circuito como aproximado, primera curva, bajada, frenada, la deceleración, como digo, de pasar de 300, creo que se alcanzaba, final de recta, 350, 300 algo, a 100, ciento y poco, en bajada... Eh, cambio de rasante, y Cambio de rasante con aerodinámica, con un poco también ahí el debate, lo de Paul Espargaron, ¿no?, de, del accidente que, que tuvo, no solo si es, si ya llega un momento que la física, la moto no para y la aerodinámica ayuda a que siga, o sea, la parte física, Alex en los test ya había estado operado del de síndrome compartimental, eh, vuelva a sufrir de las manos o sea... es que vemos que la exigencia hoy en día de una moto GP es altísima ¿no? tanto, eh, tanto física bueno, como técnica ¿no? en este caso para los equipos lo, lo que conlleva a tener una moto puesta a punto para la carrera y el piloto, lo que se prepara a un piloto estamos hablando de un Alex Spargaro que ha venido o que hace pruebas ciclista y está con los profesionales estamos hablando de gente muy, muy preparada esa esa ...tecnología o, o lo estamos comparando solo con MotoGP... ...tal vez lo ignoramos en las motos de producción o de calle... ...una CBR1000 de calle cuando vamos a, a un circuito... ...ya tenemos anti windy control de creación... Mmm, ...diferentes mapas configurables, ABS, ABS cornering... Eh, ...que nos hacen la mitad del trabajo e ignoramos... ...pero hace años una moto, un 600... ...una moto sin ningún tipo de ayuda de estas... ...también igual, aunque no alcances esas velocidades... ...o tengas esa aerodinámica... Eh, la parte física demandaba muchísimo en tu época también cuando corrías el Mundial ¿no? De... Sí, a ver, eh, siempre hay que estar muy bien preparado físicamente no, no, no, no. para subirse a una moto en condiciones de competición, ¿no? porque exige muchísimo, es verdad que hoy en día toda esta parte de la electrónica y toda ayuda, pero al final las motos son más potentes y te exigen más Claro, lo que me refiero, eh, al sí. punto la moto de producción o la moto lo que tengamos aquí por ejemplo en nuestras exposiciones son motos motos con 100 y sí, hasta sí, 200 sí, caballos sí. de potencia, que ignoramos eso gracias a la tecnología o a esas herramientas que el fabricante introduce derivada de la competición, ¿no? Sí, sí, sí, es que to, toda esta tecnología, bueno, eh, se, se lleva implementando hasta en las motos de calle, como bien comentaba, las centralitas IMU, son centralitas inteligentes que te ayudan una un frenada, una vez en curva, eh, controles de tracción para que la rueda no derrape. Y esto en la competición vemos que en una carrera de MotoGP están 10 pilotos en el mismo segundo. O sea que las diferencias son mínimas. Cualquier detalle te hace que, en este caso, que puedas destacar o que puedas estar en el podio, o estás el 10 o el 12. Vamos, ah, no si no es... entras en la Q1 o Q2, pues estás luchando por el mínimo detalle. Muy bien. Pues, no sé, si quieres comentamos un poco lo que fue MotoGP eh, o... Tu punto de vista como, como piloto, yo eh, lo de más mal que no sé, la maría de, de héroe a villano como comentaba antes, ¿no? de, de dejarnos a todos boquiabiertos sábado, prácticamente con lo que consiguió con la Quali, la Snu la Race y bueno, sales a carrera, primeras vueltas, cuéntanos un poco, porque hay gente que ayer poco más que faltaba terminar de. ...de fusilarlo, de crucificarlo, él ha perdido el perdón... ...ha reconocido que es un, un error... ...llega goma fría, bloquea neumático... ...compuesto duro, no hay hueco... ...no sé si quiere... Pues ya venía un poco de atrás, ¿no? Desde el viernes vemos que, oye, que no te salen del todos los tiempos... ...que está, no estás en los diez primeros... ...hay un poco de nerviosismo... ...y al final es un estratega también... ...porque él sale a... ...bueno, a, a los cronos ya... ...a buscar una vuelta muy rápida que es muy arriesgado pero en este caso le sale bien pasa a la clasificación y luego busca una rueda para hacer la, la pole en este caso no es picardía porque estaban todos a milésima entonces esa picardía esa picardía se la da en estos momentos es el piloto más laureado y el los pilotos con más experiencia eh, más experiencia del, del campeonato no eh, ahora mismo comparado con los pilotos que era o no tiene ocho títulos mundiales. Sí, sí, a ver, es un piloto con mucha experiencia y que se le da este tipo de cosas, porque no todos los pilotos es, eh, oye, cojo una rueda y hago el tiempo, no, no, esto también hay que estar y hay que hacerlo, ¿no? Luego vemos que la, en la carrera al sprint, que había, bueno, había incertidumbre por cómo podía ser la carrera, si es peligrosa, no es peligrosa. Eh, bueno, vemos que cada piloto va cogiendo su sitio y la lucha sí que es verdad que es un poco más que una carrera a 25 vueltas o 24 vueltas ¿no? porque hoy en 12 vueltas se termina la carrera eh, tienes que salir bien engancharte al grupo, mantenerte y si es posible, pues en las últimas vueltas, un achazo podemos decir y, y, y terminar en una buena posición ¿no? se le veía bien, la verdad, en la carrera del sprint, oye, sí, luchando, pero ahí todos estaban luchando, se le veía bien eh, terminó en el podio, muy bien y, y bueno, y nos vamos al domingo, ¿no? Eh, es verdad que pues sabemos que le puede faltar, pues, bueno, no sabemos exactamente en qué, se, se dice que la moto no acelera del todo como las demás. Lo de que eh, viene el basculante calex un nuevo chasis, la es. electrónica única desde que se puso, que no andan, no dan con la tecla. Pues entonces le faltan dos, tres décimas para estar ahí, que él lo pone eh, pues, con su pilotaje. Su y, talento, su físico. Y sus ganas también que se equivoca o no, bueno, pues la verdad que es precipitado salir y caer en una segunda vuelta de esa manera, ¿no? Eh, porque sí, oye, lleva la rueda fría o el freno se bloquea, pero al final el piloto eres tú, eres tú quien actúa la maneta de freno para que esa rueda se, se bloquee o son las ganas, ¿no? Yo en este caso pienso que, bueno, que... Ahí, perdón que interrumpa, cuando hablamos de la gana, de la cana, ¿no crees que tal vez... Se ha endiosado un poco la figura de Man Márquez con lo de su documental, lo de la link, estoy de vuelta, lo que él comenta de su cicatriz, esto es para ganar. Eh... Yo pienso que es su manera de ser, él es así, no eh... se le va a cambiar, él, eh, él no, no va a cambiar su manera de pilotar, como él dice, su manera de ser, eh, siempre ha sido así, tiene tantos títulos mundiales. Por, por ser como Exactamente. es. Exactamente. Entonces, oye, que se precipita o no, pues, ¿sabes? lo peor en este caso es que se ha llevado un piloto por delante, otro que se ha visto perjudicado. Bueno, ahí está la polémica. Eh, sí, igual, Jorge Martín sí. está ahí, que no está nada contento. Sí, también la primera vuelta tuvo un toque con él, pues bueno, no sé Jorge le dio a él o él a ahí. Y justo se da la casualidad que estos días también pues, se vuelve a, a re rememorar o a renombrar lo de Rossi con Márquez y parece que está todo como ahí y bueno, ahora eh, se, se junta todo si estoy seguro que si en la caída hubiese caído pepo bueno, Ducati no se hubiese quedado tranquila, ¿no? hubiese sido peor una, una sanción mayor, no sé creo que es un campeonato que está va a estar muy muy apretado muy al límite donde todos los pilotos están ahí para, desde el último no que vemos en la, en la parrilla puede en cualquier carrera sorprendernos y creo que es producto de, de eso. Sí, no sé así es, bien. yo creo que a ver, era la primera carrera, había muchísimas ganas, muchísima incertidumbre y esto se ha convertido al final en, oye, quiero hacerlo muy bien, pues igual se ha precipitado y, y bueno ha cometido un error ha pedido disculpas, que ya se dice que si es pedir disculpas o no oye, bueno eh, ya tiene su sanción, él lo ha aceptado y seguirá luchando, él seguirá luchando y el resto del campeonato, bueno, pues vemos lo bonito que ha sido ver diferentes marcas ahí delante de luchando por, incluso hasta por la victoria, que en este caso, pues Peco, bueno, pues se ha ido ahí medio segundito, que Maverick ha intentado seguirle y tal, y luego la tercera plaza ha sido luchada hasta la mitad de carrera y, y vemos como son entre los cinco o seis primeros varias marcas. Es verdad que predomina Ducati, que está a un gran nivel. Eh, ahí han trabajado mucho. Sí, porque el sábado empezábamos con, con lo que es Q2 y demás. Eh, Alex Márquez también, ¿no? Con, con Ducati. Eh, seguro que Oliveira, si no hubiese tenido el percance con, con márquez estaría también ahí con Aprilia peleando. Eh, Maverick también con, con Aprilia. Eh, ¿Quiénes crees tú que van a ser... ...o los que estarán ahí durante todo el campeonato... ...cuál es la postura de, de... ...te tengo mi apuesta, ¿no? ...mi quiniela con lo que es Aprilia... ...no descartaría a Cuartararo, no sé... ...Yamaha... ...yo, bueno, ahora mismo... ...vemos que la superioridad es Ducati... ...yo creo que Peco se le ve muy seguro... ...pilotando... ...ya viene de ser campeón... Eh, ...y tres... ...¿Llevar el número uno le da tranquilidad? sí presión? Eh, ...no es llevar el número uno, es que ya has ganado un campeonato lo ha sabido gestionar y ahora mismo está en ese momento dulce, ese momento bueno para él, para, para continuar en, en este estado y luego vemos que Maverick bueno, eh, ya en las últimas carreras del año pasado se veía ahí luchando bien, yo creo que está en un estado físico muy bueno se le veía a Leeds, se incómodo con las cámaras también, que si no querían sí. que lo grabaran y demás, puede ser producto de que, ostras eh, Maverick, Oliveira yo soy eh, yo, el capitano, como sí. se denomina, ¿no? Se le llama y uf, vienen dos compañeros... Oliveira, yo creo que ha destacado porque estaba en su casa, o sea, estaba en su circuito, un circuito que conoce de, desde hace muchos años, con su afición, esto te da un plus de motivación. Y, y bueno, Maverick sí que lo veo yo como para estar luchando continuamente. Yamaha, pues cuartaradro, un gran piloto, pero se ve que le está costando, ¿no? Ya que perdió el campeonato del año pasado, sí. viene de no hacer buenos test y llega a la primera carrera y le cuesta. Entonces, bueno, llegarán, sí. No sé exactamente los circuitos que le podemos ver delante ahí luchando por las victorias, pero yo creo que no, no a corto plazo en las primeras carreras. Hay un piloto y una marca que estamos dejando por fuera, KTM Jack Miller. No nos olvidemos, o sea... Al final el resto de las KTM están ahí, sabemos el trabajo que se está haciendo con Pedrosa, con todo lo que hay dentro del, del box, pero fue pura casualidad, magia, lo que consiguió Jack Miller. Eh. Lo que hablábamos, viene trabajado. Es un, una marca que lleva años evolucionando, cada año se le ve muchísimo mejor. Eh, tiene a Dani Pedrosa, que es una gran ayuda de, de piloto de pruebas y de y que ha gestionado en este caso esta moto y Jack Miller es un piloto con experiencia no vemos que Jan y por lo hacía bien un piloto de varias poles, de victoria y creo que, que ha encajado en el equipo de KTM y, y ha encajado con la moto se le ve, se le ve muy bien y, y bueno, rodando en, en, bueno, en tiempos de, de cabeza que de hecho ya hacía mejores tiempos en, en los libres ¿Y qué podemos decir del de, de resto de, de pilotos de la parrilla? En este caso, no los pilotos de, de Honda, porque tenemos que irnos abajo, pero, por ejemplo, un Alex Marco, un Bastianini, en este caso, no, porque está lesionado, Luca Marini, el resto de la, de la Ducati, ¿no?, que aumentaba también, lo pues que comentábamos en las KTM, eh, yo apuesto por, por Mil y Ring, por supuesto, ¿no? que tarde o temprano tienen que dar ese pasito hacia adelante. Sí. El campeonato será un monocampeonato donde... ¿Peco se irá? ¿Se lo pondrá fácil su compañero de box, en este caso Enea, cuando vuelva de la lesión? No, no será fácil para Peco, tanto Enea como Jorge Martín, que vemos que está a un gran nivel también, le van a luchar victorias e incluso el campeonato. ¿no? El, el resto de, de pilotos, pilotos de Ducati, ellos propios, sus declaraciones te dicen que es una moto que, ya, que va muy bien, que están delante sin, sin grandes bueno, esfuerzos, todo tiene un esfuerzo, pero bueno, que, que pueden estar delante bien. El resto, Alex Ring, Joan Mir, grandes pilotos que vienen de Suzuki, una moto muy dócil, muy llevable. Imagino que encontrarán. Eh, pues igual a mitad de temporada les podemos ver luchando por podium o igual hasta por, por victoria. Sí, claro, la particularidad de Midi Ring no solo es el cambio de moto, cambio de moto, cambio de infraestructura, equipo, ingeniero, forma de trabajar, y querramos o no, aunque estemos hablando de esos niveles o de ese tipo de infraestructura, de, lleva un tiempo, ¿no? De adaptación, de... Sí, hay que, tienen que hacer carreras con estas motos, con esta marca, eh, conectar con el equipo, con sus nuevos ingenieros, eh, y llegarán. Ellos son grandes pilotos, un piloto que ha sido campeón del mundo, otro piloto que ha ganado bastantes pruebas de MotoGP y yo creo que llegará. Tenemos aquí por aquí, a Kenny Huerta también, esto como es directo. Kenny, ¡cumpleaños! ¡Hey! ¿Qué tal, Kenny? Kenny, muy bien, muy bien. piloto, no sé si puedes Gracias. sentarte por aquí o compartir, Kenny, un ratito, buscamos ahí donde sentarte. Para quien no conozca a Kenny Huerta, campeón y piloto del Campeonato Regional de, de Canarias, ¿no? en Insular también, estamos aquí debatiendo un poco, comentando lo que, era el, lo que fue la pasada carrera, ¿no? el, el inicio del Campeonato de MotoGP en, en Portugal, y bueno, no solo también te tenemos como piloto sino, dai, no te vayas, quédate por aquí si quieres, no solo como, no como piloto, sino también como, como técnico de Onda Canarias, ¿no? aquí en el escenario ¿qué te pareció la carrera? Pues este principio temporal la verdad que ha sido bastante eh, novedoso, sobre todo con el tema de lo de la, de lo de la sprint race, que estaba... O oh, carrera de sprint, como quieran llamarlo. Eh, y es una circunstancia, pues era algo así como que estaban pendientes de ver qué, qué reacción tenía sobre tanto los pilotos como el público y demás. Y yo creo que, desde luego, eh, sobrepasó las expectativas, yo creo que de todo el mundo, pues... Eh, muy, muy emocionante al ser una, una carrera tan poquitas vueltas pues saca la parte más agresiva de todos los pilotos y, y es muy, es muy emocionante Lo que estábamos comentando Dailo y yo, ¿no? si al final el caso de la Honda de, de Marquez, no Márquez esa falta de esas dos tres décimas que le falta por, por puerta de, derivado de diferentes ¿no? eh, necesidades, hace que ese piloto tenga que ser esa explosividad o ese Sí, este, este tipo de carreras al final pues va, va a suplir eh, ese tipo de carencias por ejemplo en motos como la Honda como la que en, a lo mejor en la corta distancia pues permite sacar mayor rendimiento y dar, más, y dar más vida al piloto sin embargo pues ya cuando vemos que son carreras de larga distancia pues ya esa pequeña décima, esa centésima que va faltando pues ...ya se va haciendo más grande... ...pero en este tipo de carreras pues todavía... ...tendremos algo de... ...algo de vidilla y... ...muy emocionante la verdad... ...y después la carrera larga del domingo... ...pues también muy muy... ...muy competida... ...una pena el fallo de... ...de Margui que... ...por desgracia se llevó a... a Oliveira por delante y también a Jorge Martín... ...pero... ...pero bueno demuestra que, que... hay ganas por parte de... ...de Margui de hacerlo... ...de hacerlo bien... ...aunque... Aunque nada, eh, también darle la enhorabuena, por supuesto, a, a, a, tanto a Bagnaya a, a como a los pilotos de Ducati que lo hicieron bastante, muy, muy, muy bien. Y, y nada, eh, una arranque de temporada muy, muy emocionante. Que no nos lo esperábamos, yo particularmente en mi quiniera no. Eh, creo que fue así como hablábamos de Portimão, que es una montaña rusa de circuito, creo que el inicio fue una montaña rusa. No, nada que ver con los tiempos de Alex Marque el viernes, lo que consigue Miles, sábado Marque, o sea, si voy a hacer una quiniela, no acierto ninguna. No, desde luego. La, el único que sí se ha mantenido constante durante el fin de semana era Bagnaya era con, con la Ducati, que eh, décima arriba, décima abajo siempre estaban en los puestos de cabeza. Pero, pero es lo que tú dices, todos los pilotos, el que más, el que menos, pues, eh, despuntaban en algún momento del fin de semana y. Y nada, la verdad que una carrera muy emocionante. ¿Qué crees que va a pasar durante el resto de, de, del campeonato? Bueno, mucho se ha hablado que esto no es una toma real, una fotografía, una radiografía de lo que será el campeonato, ¿no? De, debido a todos los test y todas las pruebas que se, que se han hecho. ¿Cómo ves? ¿Tienes, aún claro, tienes tu opinión o tu apuesta? Hombre, eh, está claro que Ducati, tanto en pretemporada y todos los pilotos de Ducati durante, durante toda la pretemporada han mantenido una línea eh, estable de, de mantenerse en los puestos de cabeza y el resto de fábricas pues están ahí en algún circuito de despuntan un poco más tendrán más ventajas, en otros menos pero en mi opinión claramente Ducati y sobre todo el piloto de fábrica bagnaya aunque es posible que nos encontremos alguna sorpresa con los equipos satélite, eh, están ahí marcando. Marcan, yo creo que son los que marcarán la pauta durante la, durante la temporada. ¿Algo más que comentar de esta carrera, de este campeonato? Porque quiero hacerte las preguntas que no sean del campeonato. No sé, ¿quieres comentar algo? Eh, nada más. Yo creo que el, el comienzo del, de, la, de la temporada, pues un poco nos ha dado, dado entrever lo que se cocía en la. En la pretemporada, aunque sí es cierto que la actuación de Miller con la KTM, pues en mi opinión sorprendió bastante. ¿Miller o la KTM o el binomio Miller KTM? Yo creo que Miller por una parte y KTM por la suya, y, y finalmente pues seguramente que habrán circuitos en los que este binomio juegue y, y, y tengan buenos buenos resultados. Kenny, te quería preguntar, pues, ¿por Kenny ni piloto? ¿Hay algún proyecto para este año no? Sé que tienes cosas personales, acabas de jugar también con tus estudios, tus proyectos. Eh, exacto, ahora mismo... Con tu padre compitiendo no? <ríe> a nivel personal, pues, el tema de la, de la competición, eh, por lo pronto lo tengo un poco apartado. Eh, quiero, quiero afrontar otro tipo de metas, sobre todo a nivel personal, por lo que comentas. Eh, términos de estudios, es, hay, que, hay que hacer una serie de, de reestructuración en, en, el, en el calendario eh, obviamente el tema de las carreras pues es lo que, lo que más le apasiona a uno y, y siempre trata de buscarle el huevo eh, este año una con de resistencia, padre si, hubiese, si hubiese en carreras de resistencia que es necesario una pareja pues obviamente alguien, <ríe> alguien se que está, de, está, de, está con mi padre <ríe> y y bueno eh, Sí, en caso de que haya resiste, temas de resistencia, lo más probable es que, es que sí. Con la CBR. Con la CBR, claramente. Claro. Apostamos sobre caballo C. Eh, caballo ganador. Ganador. Muy bien. Y, y bueno, en principio será, será algo así. Pues nada, muchas gracias Kenny por estar aquí. Me gustaría emplazarte, invitarte a futuros programas. Te comentábamos en la, en la introducción la idea de este nuevo... Eh, canal que lanzamos aquí en Onda canaria tú eres clave importante también para, para Onda, no solo hablar del motor sport del motor en general y si en cualquier otra ocasión pues nos gustaría contar con, con tu presencia. Y, seguro que habrá más ocasiones. Y seguro que mucha gente detrás de cámara esperando escucharte y que nos hagáis ah, también con tus conocimientos. Un saludo desde aquí también. ¿Sí? Pues nada, yo no tengo nada más que, bueno, muchas gracias. que comentar agradecerle a los que están ahí y bueno reemplazarles, reemplazarles a, a que nos sigáis viendo darle a Ahí para suscribirse, seguirnos y bueno, Dailo también. Si me acompaña, despedimos. Y nada, no sé si quiere algo más para, para el cierre. Bueno, nada, eh, ha sido un placer, David, estar acompañándote aquí hoy, el equipo de, de Onda Canarias. Eh, pedimos disculpas por el sonido. Si no... Sí, estamos en el. Eh, esto es directo, más real imposible. Estamos en las instalaciones, estamos en la recepción del taller, del concesionario, hora clave puntual entregando motos, clientes y queríamos hacerlo de la forma más sana y natural posible, así que pedirle disculpas como bien dice Dailo, ¿no? Sí. Así es, pues nada, muchas y gracias nada, Nos vemos las la próximas semanas así que nada, muchas gracias a todos y gracias a ti Dailo por venir de, de Tener listo hoy para estar aquí. Gracias nuevamente, saludos